En este curso vais a realizar un relato digital eh, que se va a centrar en vuestras experiencias en Pamplona, en la Universidad de Navarra, y nos vamos a centrar en ver algunos de los puntos claves para, para este proyecto final. Hacer un relato digital, yo pensaba que iba a aprender gramática, vocabulario… ¿Qué se supone que tengo que contar? Trata de contar vuestra historia eh, de cómo el estar aquí, en la Universidad de Navarra, os ha cambiado y, sobre todo, lo que a mí me interesa es cómo lo queréis contar al mundo y a vosotros mismos. Eh, vuestra experiencia aquí es única e inolvidable y, en realidad, es lo que os une a todos aquí. ¿Por dónde empiezo? Igual esto me sirve. Pensaba que se trataba de subir fotos de mis viajes. Pero ahora me doy cuenta de que quiero contar mi historia. Es como si viera un mundo de posibilidades cada vez que paseo por la ciudad. Y me apetece contar lo que he vivido, lo que he sentido. Recordad que las rúbricas de evaluación que nos han servido de guía a lo largo de todo el proceso de elaboración de este proyecto son las mismas que debemos tener en cuenta también para seleccionar el proyecto que vamos a presentar en el acto de clausura del semestre. No puedo creer que Nana haya hecho un relato tan bueno si apenas lleva tres meses en España. Comienza mi vídeo. Espero que os guste. Este es Brandon. Tiene 20 años y es de Sydney, Australia. En su tiempo libre, Brandon tocaba música. Él tocaba la guitarra, él cantaba, le encantaba hacer bailar a la gente. Pero en algún punto del camino, algo cambió. La pasión desapareció. La música cesó. Tal vez solo necesitaba una nueva inspiración. Antes de que lo supiera, estaba tocando música nuevamente para sus amigos. Estaba componiendo canciones otra vez, pero no solo eso. Encontró una nueva alegría en las cosas simples de la vida. Y la vida diaria ciertamente ya no es mundana para Brandon. Disfruta de cada pequeña cosa, no la nada por sentado, y vive la vida momento a momento. Yeah, you Porque ellos no lo entenderán cuando el Señor el amor se ha roto. Solo quiero que sepas quién soy. Pamplona lo cambió. Y tal vez, de alguna manera, él podría cambiar Pamplona.